Eh, no alcanzó el tiempo para decirle que cuando regresáramos íbamos a tener a Tony Pichardo, y ya está aquí Tony Pichardo con nosotros, Tony Pichardo, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana en esta ciudad de San Francisco de Macorís, amigo y colega con quien vamos a hablar sobre el proceso de reestructuración del partido y la elección de los miembros directivos. Hemos visto que no se ha hecho como mucha bulla o no se ha anunciado mucho el tema de los nuevos incumbentes a nivel el local, de las provincias, los lo provinciales, los municipales. Vamos a querer que Tony nos aclare todos esos aspectos. Tony, buenos días. Es placer, bueno. como siempre, tenerte acá. Buenos días. Eh, gracias, amado Francis. Gracias Buen a día, Tony. Y gracias a todos los amigos televidentes. Para mí es un honor y un placer participar en este programa que todo político quisiera venir. Así es, me, eso por es Por así. la mañana, ¿verdad? Bueno, sí, adelante, Tony. Bueno, mira, tú sabes cuéntanos que... Cuéntanos sobre esta sobre estas cuestiones. Eh, el PLD está en un proceso de reestructuración, en un proceso de transformación, en un proceso de crecimiento y fortalecimiento. Después de eh, realizado el eh, noveno congreso, el profesor eh, doctor José Joaquín Vidobedina Medina eh, vino y ustedes recuerdan la etapa de la... Eh, porque el, el partido viene de arriba abajo. Es decir, inicialmente se eligió el nuevo Comité Central, que pasó, eh, y hay que recordar que el Comité Central del PLD tenía 630 miembros. Eh, fruto de la división eh, quedó con 460, es decir, que alrededor de 100 compañeros emigraron eh, a la nueva partido del presidente Leonel Fernández. Y el, el, el Congreso autorizó a aumentar a no menos de 955 miembros. Hoy tiene 1.200 y tantos miembros del comité central. Eh, inmediatamente el comité central se abocó a, a elegir el comité político. El comité político, bueno, también se eligió las, los titulares de la secretaría, que son 34. Eh, el domingo pasado el comité, central, el comité político eligió eh, siete eh, nuevos eh, vicesecretarios o subsecretarios de las secretarías eh, y el próximo. La próxima reunión del Comité Político va a completar la matrícula de los vicesecretarios, oh, que son 12 por cada secretaría, de 34 secretarías que tiene el PLD, que son órganos técnicos, que realmente efectivamente trazan la política y, y, y analizan la situación por áreas dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Hoy. Nos encontramos eh, en un proceso donde estamos en la etapa de verificación de los presidentes del comité de base. Eh, porque eh, ustedes saben que el partido de la Liberación Dominicana, de un tiempo hacia acá, llegó a tener 2.600.000 miembros inscritos en el padrón electoral, cosa que era irreal. Eh, realmente irreal porque eh, se permitía que cualquier eh, ciudadano eh, formara supuestamente un comité de base en base a cédulas, a nombres, que muchas veces no tenían el control realmente de la gente, sino porque tener como decía. Una, cédula, ex, eso no, eran prestanombres para presta, mí. Prestanombres. Mm -hmm. eh, y, y le hacían un bulto a, esa, a, a la dirigencia. Y, y como decía el, el ex compañero Franklin Almeida, eh, cada dirigente tenía debajo de los sobacos un, un comité de base. Un comité. Eh, para eh, decir, cotizarse, ¿verdad? Y si más y si formaba más, más de uno. Bueno, pero tenía más cotización. El uh -huh. PLD hoy está en una etapa de verificación. Nosotros estamos eh, haciendo asamblea eh, y aprovecho la oportunidad para, para invitar a los compañeros del de Distrito Municipal de Jaya, que el domingo en la casa de la compañera Gira vamos a tener una asamblea de presidentes de comités de base de ese distrito de Jaya. Eh, hoy, ayer habían otras. Eh, todos los días, en de la provincia de Duarte, estamos celebrando asambleas y reuniones, para que los presidentes del comité de base lleguen a esas reuniones, entonces, entonces ahí nosotros verificar, llenar un formulario, eh, eh, inscribirlo en una plataforma de, digital, eh, que tienen que presentar su cédula, eh, hoy ya, para usted hacer un comité de base, tiene que anexarle, por lo menos, la copia de la cédula de cada integrante de ese comité de base, porque si usted como ciudadano le entrega una copia de cédula a una persona, es porque posiblemente está dando su aqueciencia a que lo inscriba en un comité de base Entonces, no, eh, todo bueno, ese si detalle. No basta solo con el número inscrito. No sabe si no el número, sino con, y con otros datos. Sí, de es claro. decir, el formulario tiene datos hasta de, eh, de su familia. Ustedes es persiguen es concretar una matrícula. Una matrícula. Pero que sea rea, real, real de ustedes. Real. Pero una cosa. Le estamos, eh, estamos solicitando incluso eh, datos familiares en ese formulario. Incluso las redes sociales. De todo tipo, porque el PLD está digitalizado y está modernizado. Y todo se va a dirigir. Bueno, la mayoría de las reuniones se hacen ahora por Zoom, se hacen por, por la situación de la pandemia y por, y, y por otras eh, re, técnicas eh, informáticas, ¿verdad? Entonces, estamos en esta etapa. Para entonces, Amado, tú decías, ¿cuándo va a ser? Pretendemos que en diciembre, entonces, después de la verificación de los presidentes, y que esos presidentes verifiquen sus miembros de su comité de base también, que tienen que verificarse, y entonces para luego, en diciembre... Eh, provocar la, eh, las elecciones de los nuevos intermedios, de los dirigentes municipales, provinciales y entonces ya en enero el PDD arrancar eh. con una oposición firme al gobierno para garantizar la, Tony, el retorno del PDD al poder en el Hace unos días ¿Vale? nosotros hacíamos un comentario respecto a, a ese tema y yo en lo particular favorecí, dije que era bueno ver la el proceso de un partido que fue tan poderoso y de un momento a otro de forma estrepitosa salió del poder perdiendo así hegemonía en el Congreso sí. perdiendo así una cantidad importante de, de alcaldías sí. y donde favorecía al sistema de partido que nosotros debemos velar porque el sistema de partidos sea verdaderamente el estandarte de la democracia. Mientras participamos, obviamente que aspiramos que los partidos se transformen en <risa> uh, un choque ahí. Sí. Que los partidos se transformen en lo que idealmente deben ser para una nación como la nuestra que ha pasado tanto. Pero mi, pro, mi interés es saber cómo y cuál sería la metodología de entusiasmar, porque no es fácil levantar nueva vez la carpa con un desánimo, y un descontento producto de lo que ha sucedido y que hoy, Ustedes han calificado de que es una persecución al partido la lucha contra la corrupción, pero es evidente que se están juzgando casos específicos y que atañen a la familia del presidente saliente, Danilo Medina. Ustedes como partido, ¿no le está afectando el tema de reestructuración los casos de corrupción identificados en familiares cercanos al líder de ustedes?, Mira, eh, nosotros hemos dicho, Francis, eh, que el PLD no se va a distraer en ese tipo de asuntos. ¿Tú recuerdas que cuando el PLD por primera vez salió del poder, eh, en el año 2000, 2000, fue perseguido igual y, y, y así mismo, y, y, y una cantidad de dirigentes cayeron presos. Incluso el presidente Fernández fue y Fernández, asistió, tuvo que ir eh, eh, eh, eh, a, a, a la Procuraduría, lo sacaron con bombas, a, a, a, que eran a bombazos porque ellos pedían la cabeza del presidente leonel Fernández y que decían que tenían que dar preso. Lo mismo que están haciendo con el presidente Danilo Medina. Que después de eso no sucedió. ¿Usted cree que tiene la misma por, característica? La, la misma característica. Porque no creo, eh, cuando no. Leonel salió del poder en el, año, en el año 2012, no tuvo ese problema porque lo sustituyó un compañero del partido que fue el, el compañero Danilo Medina. Ahora, cuando tú planteas de que si eh, bueno, el, el, el partido no se. Tú te has dado cuenta que no se ha distraído en ese aspecto porque esos procesos se van a diluir por su por su propio peso. Ah, no, no pasó el, nada de lo pero, que se dice en bueno, el Plan Pulpo. Ellos, ellos el probar, hermanito de, eh, el que, problema, que manejó más eh, de 6 mil millones. Eh, pero el problema no es decirlo, Francis. El bueno, problema. pero es yo, que puedo decir, ahí. yo puedo decir, bueno, pero Francis en el ayuntamiento se robó 5 mil millones de pesos, pero no es decirlo, es probarlo. como prob, le decían a Félix. Es probarlo, o Félix, por ejemplo, que a Félix le decían que se robó casi 400, ¿cuántos fueran 400, 400 millones. 400 millones. Y cuando tú valoras que tú, tú eras regidor, sí. sabes que 400 millones fue... Era menos, era el, dos veces el Presupuesto El presupuesto del, general, sí. de, y así mismo están haciendo con... con Era este como proceso, que no hubo, no hubo obra. Porque son procesos mediáticos para embullar y para eh, confundir al que no sabe. Pero a nosotros que, nosotros que estamos aquí, que somos abogados, sabemos eh, ese tipo de cosas y vemos la valoración. Ahora, lo que yo te quiero decir es... Digo, yo que, tengo una percepción de que hay, hay casos concretos. Bueno, eh, eh, Hay casos concretos y hechos concretos. Puede haber casos concretos y hechos concretos pero son los mínimos y además eh, son percepciones todavía. Es decir, que hay un proceso que hay que demostrar porque el Ministerio Público lo que estás investigando supuestamente e investigando, es decir, bueno, que ni para siquiera esta etapa, ni, tú sabes anda que buscando de pruebas, anda buscando pruebas mientras hay gente presa ahí. Y Bien. bueno, y, y ahí sale en las redes la red ahora eh, que el señor Macarrulla, que es parte de, un, de uno de los procesos, eh, a, acaba de decir que en ese proceso eh, de, la, de la cárcel, ahí no ha pasado nada, que eso fue transparente, imagínate tú. Bueno, pero lo que quiero decir es que... Eh, cuando tú hablas y preguntas Sobre la, el entusiasmo claro, Sobre cómo va ver. a retomar ¿Cómo a, a, re a, O Danilo saldrá A decirle, vengan PLD Vamos a ganar las próximas elecciones Pero es que, oye bien Todo el mundo aquí sabe Que el mismo PRM El gobierno del presidente Abinader Es el mismo que le está haciendo la campaña al PLD o, y, tú, y, y, y tú Viendo las condiciones De existencia, las condiciones de vida Del pueblo dominicano, el el costo de la vida, la seguridad ciudadana, el, los combustibles, el, el, la, el, el, el sistema eléctrico nacional y todo, todo, todo lo que se ha, había conseguido durante los 20 años de los gobiernos del PLD estamos un, plenos retrocesos y este pueblo cada vez que va al colmado cada vez que va al supermercado cada vez que va a la tienda cada vez que va a pagar los ser, los, ser, que los servicios lo mismo los servicios, no venía pasando lo, desde el lo otro que gobierno. está lo que lo, lo que lo que refleja es y lo que recuerda es que cuando el pld el pueblo vivía mejor que cuando el PLD, la canasta familiar estaba más bajita Que cuando el PLD, mira ahora lo que está pasando con, con, está pasando? con los cerdos ¿Con qué? Con la, la peste eh, eh, eh, eh. Oye Francis yo que eso tenía... realmente no es culpa del de no, no. mal gobierno o del buen gobierno no, eso... eso es una una ¿cómo se llama Ajá. Es una, infectación. Es una afectación y por qué, de, y por qué entonces esa afectación nada más llega cada vez que está esa gente en el poder entonces ah, bueno. oye bien lo que te pasa lo que ah, pasa es que, los controles sanitarios, que, la que, que la fiebre y, porcina eh, fue am, amado época. Ah, claro am, la fiebre porcina fue en el gobierno del, del sí. prd Entonces. El problema es de control. Fue cuando. Fito Antonio. Usman. Antonio Usman. Eh, sí. Eh, no, y cuando Hipólito y se También de otra cosa. Uh -huh. eh, mira, los controles fitosanitarios son responsabilidades de los gobiernos. Claro. La frontera, los aeropuertos, los puertos. Es que aquí Me hay digo, un desorden generalizado. De, mira, pero, Amado, mira, yo te voy a decir una la cosa. La frontera la vienen debilitando yo, desde pasado. Bueno, pero, pero pero en los controles fitosanitarios, y, y prueba es de que, de que hubo ese control, no no, no pasó ningún tipo de ese tipo enfermedad que está en la vecina. En la Teníamos tiempo. Ahora, que no mira, lo pero yo te voy a dar un, un ejemplo. Yo tenía unos cerditos, criaba cerdos, era cerdo. Y cuando los gobiernos del presidente Danilo Medina, cuando eh, los cerditos estaban de destete, yo iba a agricultura y me, me inscribía para que le iba un técnico veterinario con su vacuna y su, y su, y su arete, su identificación, por, para un control de la peste porcina. Es decir, usted encontraba que gratuitamente a cualquiera que iba a agricultura, tenga muchos o pocos cerdos, usted no, iba. No van. Oye, yo tuve que salir los cerdos. Yo fui a Agricultura en marzo para pedir, porque tenía cerdito de, de, de destete, para solicitar que vaya el técnico, el veterinario, a hacer la vacunación. Me encontré con una sorpresa que no ese servicio no lo estaban dando porque no hay vacuna cómo tú explica cómo no hay implica, vacuna Eso, que, y, y no solamente en el, en el sector pecuario en el, oye, sector, en el sector agrícola también es lo mismo pero cómo tú explicas que solo en Montecristi y en, de acuerdo a lo que dice Agricultura hoy en un comunicado solo en Montecristi y en Cotuí, en Cotuí se, se esté produciendo bueno porque eh, así así mismo pasó Amado, y no sé si tú, si tú lo recuerdas, en, el, en, el, lo, en anteriores gobiernos del PRD, que hoy se llama PRM, en, eh, empe, el... empieza por un punto. Lo que pasa es que el, el trasiego, el, el, el transporte de animales o de carne o de, produ o de su producto de, del cerdo, entonces eso va contaminando y va propagándose, como las enfermedades cualquiera. Vale. Empiezan en un punto, se va diseminando y cuando viene la ropa toda la geografía nacional no, nosotros no queremos que es la geografía nacional porque hay un sector eminentemente que ha progresado, que ha invertido a un sector que eh, dinámico de la economía nacional que es la, la producción de cerdo que hoy está floreciente entonces ya se encuentra en un extremo peligro que va a quebrar porque esa enfermedad no tiene tratamiento, no tiene, no tiene vacuna y entonces lo que se estila es eh, la eliminación de los cerdos. Imagínate tú que tú tengas mil, dos mil, tres mil, lo que sean cerdos unos años una inversión cuantiosa que tenga que eliminar pero eso los no tiene nada que ver con una política del gobierno que no claro. sea del control ah pero esa pero es la te política una pero, pero para eso que están la que inició ahora ahora y, es que, y, y, espérate y, y, y, un momentito con una virosis, oye, como la ahora que tenemos es que el en gobierno... la República Dominicana de cambio climático oye es frase. probable que también ahora, le pase como a nosotros oye ahora que el gobierno tiene que demostrar ahora es que el gobierno tiene que demostrar que tiene controles porque ya surgen el brote tú no puedes cargar al gobierno algo la responsabilidad de claro algo que acaba eh, de surgir bueno, ahora. Bueno, pero entonces, entonces se, la voy a, se lo voy a Yo cargar escuché. a la iglesia porque la iglesia, quieras, la iglesia pero es la responsable no, pero no creo de controlar justo. los aeropuertos, de <risa> sí. controlar Oye, los puertos, no creo que y sea de controlar doctor, la frontera. Don, don, don y Pichardo, no sí. creo que sea justo que tú le cargues al gobierno un brote que surge ahora. ¿Qué es lo que tú le debes cargar como político si no lo saben controlar a tiempo? Pero es ama, amado. Vamos a ser equilibrados. Pero no es equilibrado. Oye, Oye, la política amado. no se puede jugar como era, tú la estás am, jugando am, aquí. Am, amado. Es una política de lo, cualquier cosa achacarse no, al gobierno, lo que, oh, el gobierno Porque oh. es una oposición equivocada. No, okay. Entonces, es una oposición, eh, eh, equivocada. Eh, eh, la, oposición eh, equivocada. La oposición op op que yo hacía era, era correcta, no era no, equivocada. No, no, porque, Ahora, lo que yo te puedo asegurar, que no es. Ustedes como PDI, como dirigentes del PDI pero ¿a quién, es, ¿a quién es que se le tiene que responsabilizar de los controles fitosanitarios del país? ¿Es a la iglesia? ¿Es a los peloteros? No, ¿O al es gobierno, al, gobierno, al gobierno, a las instituciones? Pero Porque para acorda, eso hay, pues para eso, el si ministerio, tuya el, rompe un plato el ministerio público, el ministerio de agricultura es Qué responsable verdad. de que todo lo que entre por... Puertos, aeropuertos, sí, o la frontera Tiene que tener el control Porque claro, para eso ellos están ahí una Y una se les paga cosa, un sueldo claro. el, el Ministerio de Salud Pública Tiene que tener responsabilidad De todo lo que entre al país claro. Para que no traiga eh, eso entonces, problema, entonces, pero si esos controles están no descontinuados algún... Si no hay control Tony, entonces, entonces no puedes culpar a los productores de cerdo Tony, ¿Cómo tú mira, culpas lo no a los hay productores control, de cerdo? Bueno, pero la prueba, vive, prueba no es nunca Que cada vez que gobierna el partido de la liberación Dominicana No pasan ese tipo de cosas Que pasan en los gobiernos del PRD Hoy llamado PRM Entonces no pueden ellos venir a decir ahora y lo veremos, no puede venir a decir yo ahora que no, ah, no a limpiarse la mano, no. Hay los responsables sentido. son los productores de cerdo que dejaron enfermar de sus cerdos. Tony, que bueno, no han eh? tomado en cuenta algo. Qué bueno. Volviendo al tema de, de la reestructuración. Sí, okay. Ustedes se han autoevaluado a quién corresponde el desribo o el deplome del PLD, porque alguien me escribió. Dile a Tony sí. que ese partido que tanto nos costó, gracias a Danilo Medina. Y su grupo, porque fíjate una cosa bueno, La bien. gente hace un paralelo sí. Quita al PLD, a ti sí. a, Como responsable de eso sí. Lo único que sí le critican Que ustedes le siguieron En una política equivocada De, de mantener el poder Y Danilo, dice la persona sí, aquí, sí. Ese grupo Gonzalo José Ramón Peralta Montalvo que no se veían a diario en los pleitos, ni se te veía junto a ti, ni a nadie, a ninguno. Destruyeron el partido que tanto nos costó, dice el amable televidente. Bueno, pero el, el, amable, el amable televidente tiene derecho a decir lo que él quiera, porque esa es su, su, su posición personal. Su posición pero ustedes van a seguir pero, con esa misma actitud. Pero lo que te quiero decir es que ven culpable eh, de un solo lado. No, no, eh, no. Ven culpable de un solo lado, porque resulta ahora, viene el caso que una, eh, una familia el hombre se enamora, por ahí se va, entonces la culpable es la mujer que está en su casa, tranquila en su casa, ¿verdad? Es muy bueno el que se fue Mira. el que se fue fue te Fue que, a decir fue, eso. Fue en en que rompió la que unidad del dicen, partido el que rompió porque, la porque, familia fue Danilo porque, porque quería porque ser Gandhi está muy brava, queri, con danilo, quería ser con el solo candidato, el solo presidente el solo, el buen que majala el chivo que mamea y ese tipo de cosas entonces, <risa> no me vengas tú a decir a mí, bueno, si hay culpable en el No, no que a evaluar. Tenemos que ser todos. Pero, todo. Tú eres responsable de eso. Sí, tú, siguito, tú, sí. tú como dirigente político sí, sí, sí. eres responsable sí, sí. de que ese que tú dices que tenía esos motes sí. fuiste tú uno de los que se lo dio. Pero claro. Entonces pero, no pero, venga ahora a criticarte, a te sí, está pero, pero te está sacando de la crisis. No, pero en te, en te ese estoy pleito, diciendo, a ti te que, dejo el, el, el, lo, lo, lo mismo lo que, que le pasó hablando, a Lionel, no. lo mismo que le pasó a Lionel le pasó a Danilo, pero Danilo fue contra, diferente a Lionel, Lionel se mantuvo en el PLD, no oh. quiso destruir el PLD, no lo dividió. Trabajo, siguió trabajando en el PLD y llegó a ser presidente de la república ¿Quién? Leonel consideraba no que era el hombre eso? más alto claro. el, el único no, que podía ahí es que el, no. único, se el se pierde, líder en ahí y fue, se, fue. se fue Danilo se fue. es el culpable es el, el gran redentor del PLD y están en el, en el, en el hoyo. En hoyo bueno, pero yo te voy a contar un cuento. El PLD está en una reestructuración, está Ahora fuera del Pichardo, poder, porque de, de, de Leonel, después, de años, después de 20 años, bien. después de 20 años, después de 20 años, es lógico que un partido entre y sale. El problema, porque no, no puede, ser, no no puede el ser toda la vida. Leonardo Ahora el PLD está A pisadito, el papá de Tony. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú, tú sabes por qué? No, porque porque el PLD es todo. un sentimiento, es un sentimiento. El PLD es una estructura, un sentimiento. Se va, se, va, se va Tony Pichardo hoy. Y hace 21 años que hay gente esperando que Tony Pichardo se, no estuviera ahí para pa ocupar su posición. Esa es la diferencia. El PLD una, es, decir, es una, una institución. El pasado. Eh. El grupo de Danilo Medina actuó perfectamente Que fue un asunto de la vida que perdieran y no, y no lo que produjeron dentro Bueno, pero es que, es lo, que, que, lo, lo, que lo que pasó dentro No puede tener un solo culpable Ahora dime una cosa eh, tú Somos todos los culpables Tú como eh, político Tanto Lionel como Danilo tienen parte Mira, de la responsabilidad tú como político, y, y todo el PLD. Tú como político Ajá. Acabo de Sí, no. acabo de recular <risas> Tú como político Que te hagan a ti en tu posición libérrima de participar como candidato y que te hagan pero, a ti lo que le hicieron a Leonel. ¿Qué ¿Tú fue te lo queda? Que, ¿Qué fue lo que le hicieron? Porque él participó y perdió. Porque el problema es que no podía perder Él no aceptó perder Bien. Y él consideraba que él, su liderazgo Estaba tan alto que no podía perder Y bueno, perdió lo demostró, Pero bueno, ¿sabes bueno, por qué perdió? No, demostró. no, Bueno, o sea, lo pero hoy, demostró. Es, hoy es un sa partido mayoritario en 8 sacó meses 4%, pero bueno. lo demostró Miren, gracias. Ese liderazgo bueno, Tony, lo, lo demostró Con 4% Tony, muchas gracias, para nosotros siempre es un gran placer tenerte acá Y claro. te voy a decir algo al final Sí, sí. Eh, yo no me equivoqué Cuando tuve que salir de Puntos Encontrados Programa que produje con Antonio María. Sí, así es. Porque al salir, yo, la persona que elegí del Partido de la Liberación Dominicana para, para sustituirme fue a ti. Y te lo grabé es, con es, No, Estoy no convencido de que no me equivoqué. No me equivoqué. Y este, esta entrevista y la otra, las otras que tú nos has dado demuestra que yo estaba en los cielos. Muchísimas gracias, amado. Te, te felicito. Te agradezco muchísimo. Te doy un abrazo. Porque si sí, hoy, hoy alguien eh, conoce a Tony Pichardo, se debe a punto de encontrar. Así mismo, es, eso es así.